Ora para que tus ojos vean lo mejor de la vida, tu corazón perdone las ofensas, tu mente olvide las malas experiencias y tú nunca pierdas la fe. Nuestro enemigo tratará de limitar nuestras oraciones porque sabe que las oraciones lo limitarán. Nunca dejes de orar a Dios por tu familia porque cuando tú te arrodilles, tu familia se pondrá de pie. Aprende a amar y deja de odiar. Aprende a perdonar y deja de guardar rencor Ora, no condenes Sea amistoso, no hostil Practica la humildad y deja el orgullo Cumple con tu misión y no te quedes callado Sigue a Jesucristo, no al mundo Lo que no puedes hacer cuando te levantes Arrodíllate y ruega al Señor Lo que no puedes lograr hablando Consíguelo orando Permite que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer Confía, Él está en control. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4.2 Bendiciones.